Guido Gómez, bueno que ángel me lo busque, está en acento.com Guido dice que el PLD, desesperado porque va a salir del poder Y porque las encuestas le han dado en los últimos días En la madre, como se dice, porque imagínate En la encuesta de Gimber, Luis Abinader le lleva 28 puntos a Gonzalo Castillo Y si se diera una segunda vuelta, sería más de 40 puntos es un desplome total lo de Gonzalo Castillo. Bueno, hoy dice Domingo Jiménez, de los jefes del grupo de Leonel Fernández, que Margarita Cedeño le propusieron, iban a meter un, un cambalache de que Gonzalo, de que tenía problemas de salud, para cambiar a Gonzalo por pues Margarita. Oigan esto, porque es que Gonzalo no ha podido arrancar y cada vez que Gonzalo habla, mete la pata. Gonzalo no puede hablar. O sea que, sencillamente es un candidato que está, lo que se dice, hundido, hundido, hundido. Y dice Domingo Jiménez que él tiene pruebas de que a Margarita le ofrecieron la candidatura para quitar a Gonzalo, y van a meter cuentos cuento de, de que el problema de salud, para que renunciara. Bueno, entonces, el PLD está que arde de pánico. Montarían, eh, eh, eh, ellos han cometido mucha locura. Ahora, esa sería la peor de la locura. Inventarse una campaña con Luis Abinader, oigan por qué Yo he criticado a Luis Abinader en muchas cosas Y Luis Abinader no es santo de, de, de mi devoción Y eso que lo conozco Y conocí su papá y anduve con su papá No porque simpatizara a su papá, porque eh, Silvete Abreu Que he conocido aquí Tiene constancia de de la mitad que yo tuve con el papá de Luis Abinader, el, el doctor José Rafael Abinader, que llegué a ir a muchísimos sitios porque el asistente principal del doctor José Rafael Abinader era mi hermano y mi amigo, el doctor Julio Pérez Agramonte. Y Agramonte, no porque yo fuera de, de, de, de ningún grupo, me invitaba a que lo acompañara. Y lo acompañé a muchísimos sitios, a Higüey, a San Pedro de Macorís, a Baní, en la capital, muchísimos sitios. En actividades propias de la senaduría. Y déjenme decirle: si el PLD cae en ese error, que nadie le va a creer, si se inventan que Luis esto, que Luis lo, lo otro. es una familia de gente prestante de este país, académico. José Rafael Ávila participó en la guerra de abril. Fue ministro de finanzas de gobierno de Camaño, señores. Fue vicerector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Abinader siendo contralor general de la república, el padre de este Luis Abinader, fue el que llevó a cabo, después de un discurso histórico del presidente Antonio Guzmán Fernández, de que la Golf and Western, una empresa multinacional que le debía 38 millones de dólares de impuestos que cuando Balaguer no lo quiso pagar, y Guzmán dijo en un discurso, quiero que me permitan esto para yo... Poder concluir. Guzmán dijo: la Golfa Oeste, por pues la buena o por pues la mala, que todo el pueblo dominicano aplaudió eso, va a pagar los 38 millones. Y la persona que encabezó la comisión de negociación y que logró que la Golf Oeste pagara esos 38 millones de dólares fue José Rafael Abinader, un hombre tenido como muy honesto, con un legado, fue senador de la República. Nadie le puede sacar a esa gente nada. Gente trabajadora. Esa familia son gente honorable. De modo que si el gobierno. Y ella, Luis Abinader no ha sido funcionario. ¿Qué le puede sacar Luis Abinader si no ha sido funcionario? Le está hablando una persona que. Lo que podré tener contradicciones, pero. No se puede ser mezquino. Pues si tú me dices, bueno, mira, él fue ministro de tal cosa. Si, si tú me dices, tú, No, pero no ha sido ni siquiera funcionario. ¿Qué tú le vas a sacar? ¿Qué tú te vas a inventar? Si el PLD cae en eso, va a ser la última metida de pata que el PLD va, va, va a meter. Porque el pueblo lo va a rechazar. Porque esa es la última de la perversidad. Este grupo está enloquecido. Y como sabe que está perdido, lo que esté dando bandazo. Guido dijo que tiene prueba de todo lo que están, y, y, y bueno, a, a, han dicho que Joao Santana, el asesor de Danilo Medina que salió preso de República Dominicana para Brasil y que tenía su oficina en el Palacio Nacional, en pleno Palacio Nacional, Joao Santana, no se descarta que, que es el especialista en campaña sucia, que todavía esté asesorando a esta gente y le diga que quizá para bajar esa alta popularidad que tiene Luis Abinader, que no la tiene por Luis Abinader, que ahí donde los PLDistas se van a perder si emprenden esa campaña sucia. ¿Saben por qué? Porque Luis Abinader no tiene ese 50 y pico por ciento por Luis Abinader. Es que el pueblo no quiere al PLD, señores. Es el pueblo que no quiere al PLD. Y como Luis Abinader es la ficha para sacar al PLD. Ellos están apoyando a Luis Abinader, pero no es que ellos quieren a Luis Abinader, es que Luis Abinader es el vehículo de sacar el PLD. Tú le ponías a Chochueca o otro, con un partido como el PRM, que se ha fortalecido, y la gente te lo iba a apoyar. No por él, sino por salir del PLD, porque este pueblo quiere salir del PLD. Y están los americanos ahí, ¿saben por qué? Porque los americanos saben que un intento del PLD querer mantenerse a la buena o a la mala en el poder, va a crear una tragedia en este país. Tengo tiempo, mira, ya estaba el embajador de la OEA, de Estados Unidos, reunido con... ¿Pero entonces a qué? ¿A qué que vienen todos esos funcionarios? A decirle, mucho cuidado, Danilo, si te meten rojo. Es a eso que vienen, porque el gobierno norteamericano, lamentablemente, que no debiera meterse en eso, ni los dominicanos debieran permitir eso. Pero lamentablemente... Esto es una especie de colonia de los norteamericanos. Y ellos vienen y, y se meten y trazan pauta. Pero la realidad es que este grupo está recurriendo. Yo dije, este grupo, y cuando tú te sientes acorralado, tú das al paso. Ellos están dando paso a lo loca, que ciertamente lo que lo están es hundiendo más. Si ellos se meten en eso, de hacer una campaña sucia. Va a ser la, el fracaso más grande. Porque Luis Abinader no ha sido funcionario. Y esas son gente que... que José Rafael Abinader, ¿usted pudo haber estado o no de acuerdo? pero pues esos son gente honorable. ese otro hermano de Luis Abinader, José Rafael, que es el que dirige la universidad OIM. Gente intachable. Que usted no esté de acuerdo. Usted puede no estar de acuerdo con ellos. Pero el papá fue ministro del gobierno de Camaño. Fue funcionario cuando Jorge Blanco... Fue funcionario Juan hubo. Y ese hombre nadie le sacó nada nunca. De modo que estos PLDistas. Buenas tardes. Tomás. Sí. Esta gente está tan, tan, tan, tan en mala que ni a ver tan seguro en Santiago. de 70% que está en 40. 40 y cada libre. Luis Rodríguez. ¿Sí? Bueno, mira, dame decirte. Me dijo un amigo mío hace varios meses. Cuando comenzó a ver de, de Barajuste, de, de PLD, me dijo, oye, esto es increíble. Hasta Abel puede correr peligro. Hace varios meses que me lo dijo. Y míralo, Abel ha reducido ciertamente más de 20 puntos. Eso es verdad. Pero yo lo voy a decir como que este PLD. Yo me quedé asombrado hoy con una persona, señores, <ríe> funcionario del gobierno de PLD, de funcionario de una institución. Y lo veo que está hablando, yo fui tempranito a comprar algo a un sitio y me encuentro con esta persona, me encontramos, y lo veo hablando a favor de Luis Abinader y de PRM. Y yo estoy, digo, coño, cuidado, si es. No, y me dice, no, es que yo ya, ya renuncié yo. Eh, eh. Y el hijo de él. El hijo de esa persona es del entorno de un ministro, de los más importantes ministros que hay en este país. Y yo le pregunté por el hijo. no. Bueno, el caso es que ese señor, como yo le dije en una ocasión, cuando usted ve a André Bandejo, Leonardo Mato Berrido y una serie de figuras, cuando se pasaron a apoyar a Luis Abinader, que toman una ruta, búsquelo. Esa gente apoyaron el PLD durante todos estos años, pero son gente que tienen una visión, que está con el que está arriba, ese personaje que yo vi hoy, es eh, de lo que siempre está arriba, ya eh, renunció, y hablando a favor de Luis de que yo me quedé sorprendido, le estoy hablando de un funcionario, de un funcionario, y me quedé sorprendido, y digo, no, pero esto es increíble, cuando los partidos se están destruyendo, sucede todo eso, Buenas noches. Sí, Omar, disculpe, que llame de nuevo para decirle algo. Eso y ¡Ay, digo, es que, he de ¿qué a una usted? llamada, es de una visto, llamada, usted, mi querido. Yo el cambio de rostro de José Ramón Peralta cuando sale hablando ante las cámaras. Ellos saben que se van, Omar. Miren, entonces, este, ojalá esa denuncia que Guido Gómez Mazara ha hecho de que el PLD tiene una campaña sucia contra Luis. Ojalá no caigan eso, porque ese va a ser el último aletazo que va a dar el PLD. Oigan que se lo digo hoy, y se van a recordar de mí. El último aletazo va a ser montar una campaña sucia contra una figura que usted, yo di de muchas posiciones de Luis Abinader. Pero tú no le puedes sacar nada a ese hombre. ¿Qué tú le puedes sacar si no ha sido funcionario? Cuando tú no has sido funcionario, ¿qué te pueden sacar a ti? Si tú no has sido funcionario. Bueno, mañana seguimos en esta conversación. Feliz gesto de la noche.